justicia, dicen cuáles son los casos según ellos que han prevalecido este año por allá. Miren señores, residentes en el sector de Vista al Valle, a la espera de la terminación de sus calles, realizan caminata en San Francisco de Macorís en contra de la violencia. Estas informaciones y otras serán ampliadas al regreso. Acomódese, ya inició la fuerza informativa sobre todo. Gracias por continuar con nosotros en su fuerza informativa, sobre todo, bendecido de Dios, del Todopoderoso que nos permite llegar hasta cada uno de sus hogares en este lunes y como siempre, deseándole a todos y a todas buen provecho, decirle que si el plato, el pan de cada día no ha llegado a su hogar, en las próximas horas llegará, algo llega a su mesa, Dios a nadie le falta. Aquí estamos, señores, luego de que en el día de ayer, Telenor, ¿verdad?, la familia Telenor estuvo compartiendo en nuestra gran fiesta de fin de año, como siempre, la empresa ha caracterizado, gratifica el esfuerzo de cada uno de los colaboradores que conformamos esta empresa, y ayer fue un momento, ¿verdad?, especial para ellos, para compartir con buena música, con un buen ambiente... Y sobre todo compartir también con nuestros ejecutivos ayer. Luego en lo adelante estaremos presentándole las imágenes y usted podrá disfrutar la fiesta completa también por nuestros canales, verdad, hay un proceso ahora de eh, organizar algunas cositas, pero luego podrán disfrutar la fiesta del año de todos los nordestanos eh, con agrupaciones artísticas de gran calidad a nivel local y nacional. Así que qué linda y qué bien nos sentimos en el día de ayer de compartir con la familia Telenor en nuestra fiesta de fin de año. Qué bueno. Miren señores, comenzando ya con las noticias en el ámbito internacional, López Obrador se juramenta como presidente de México. Andrés Manuel López Obrador juró el pasado sábado como presidente de México para el periodo 2018-2024. Será el primer mandatario izquierdista en décadas. Durante su campaña, el ahora presidente de México prometió combatir la pobreza, acabar con los privilegios de las clases políticas, terminar con la corrupción y la violencia ligada al crimen organizado. Todo parece ser un cuento de hadas, pero bueno, vamos a ver porque son las ideologías que este hombre ha expresado. Escuchemos entonces al nuevo presidente de México. Adelante. <música> Iniciamos hoy la cuarta transformación política de México. Puede parecer pretencioso o exagerado, pero hoy no solo inicia un nuevo gobierno, hoy comienza un cambio de régimen político. Ahí vemos parte del discurso pronunciado por el presidente de México, López Obrador, este hombre que ha venido con una ideología a México, a México sobre todo, que le podría costar, pero ojalá y sea así para el bienestar de todos los mexicanos, de los mexicanos pobres, de los mexicanos que necesitan un mejor nivel de vida. Y a propósito de los grandes cambios que este hombre ha anunciado en esa nación, uno de ellos es vender los aviones y los helicópteros que transportaban a los funcionarios. Así que el presidente mexicano, repito, el presidente mexicano dice que venderán los helicópteros y los aviones donde eran transportados con privilegios, esos funcionarios en un vuelo justamente en el vuelo ahí vamos a ver lo que dice el presidente de méxico adelante porque se va a acabar la corrupción en México ya no van a haber lujos en el gobierno no puede haber gobierno rico con pueblo pobre vamos a llevar a cabo una política de austeridad republicana por eso van a vender los aviones, los helicópteros que se utilizaban para transportar a los altos funcionarios públicos. Ya no va a haber avión presidencial. Vamos a, a viajar como lo hacen todos los ciudadanos. En aviones de, de línea comercial no hay ningún problema. Eh, está bastante comunicado en nuestro país. Llegar a todas partes. Y ahí está, qué bueno, señores. Son parte de las... Estamos en vivo, ¿verdad? Parte de las nuevas medidas que tomará el presidente mexicano. Qué interesante eh, que esto sea así. Ojalá y que en realidad se ejecute. Les decía al principio, suena como un cuento de hadas y más en un país donde justamente... Se habla mucho de la vinculación, sobre todo, del narcotráfico con presidentes, de los grandes narcos, de corrupción, de peligro, de muchos intereses. Y ojalá y que todo pueda salirle como ha dicho este hombre, porque es un sueño para México, no solo para México, sino para muchos países de que llegue un presidente de la magnitud con esos ideales como López Obrador. Mire, señores... Continúan los violentos enfrentamientos en París por la alza de combustibles. Duros enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y manifestantes continuaron el fin de semana en los campos elíseos de París contra el gobierno del presidente Emmanuel Macron. Los manifestantes tomaron las calles de París y se concentraron en el arco del triunfo. Ahí está. ¿Eh? Centenares de personas han sido apresadas y decenas de policías, periodistas y manifestantes han resultado heridos. Por su parte, el presidente de Francia dijo que no aceptará violencia en ese país. Escuchemos a Emmanuel Macron. Adelante. Lo que pasó hoy en París no tiene nada que ver con la expresión pacífica de un enojo legítimo. De una colera legítima. Ninguna causa justifica que las fuerzas del orden sean atacadas, que comercios sean saqueados, que se amenace a transeúntes o a periodistas, que se ensucie el arco del triunfo. Los culpables de esta violencia no quieren cambios, no quieren mejorar nada, quieren el caos. Ahí está el presidente de Francia, al momento de hablar, ¿verdad?, sobre lo que está ocurriendo por allá. Mire, señores, el precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Amarante Baré, aspirante a, la a presidente de la República Dominicana, dice que Leonel representa el pasado y la historia de República Dominicana. Medio de este acto, eh, de su proyecto presidencial, Amarante Baré se pronuncia de la siguiente manera. Adelante. Ahí están las declaraciones de Amarante Baré. Leonel representa el pasado. Forma parte de la historia de República Dominicana. Comenzó ya la campaña sucia. Caramba. Organizaciones rechazan el Pacto Mundial para la Migración. Dirigentes de distintas organizaciones políticas rechazaron, rechazaron en la República Dominicana firme el Pacto Mundial para la Migración que propone la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Dicho pacto se firmará el próximo 10 y 11 de diciembre en Marruecos, en el cual se detalla 23 puntos que tratan temas como la prevención de la trata de personas a causa de la migración, la gestión de fronteras más segura, la eliminación de la discriminación y la promoción de las transferencias de remesas más rápidas, seguras y baratas, al igual que la mejora de la protección consular, el empoderamiento de los migrantes para que sean incluidos como parte de la sociedad, solo utilizar la detención migratoria como medida de último recurso, el salvaguardar vidas y establecer esfuerzos internacionales coordinados sobre migrantes desaparecidos. Así que vamos a ver entonces qué le parece a estos ciudadanos dominicanos. Adelante. Adelante. Nuestra recomendación es eh, sencillamente que no se firme ese pacto y que si se quiere se pueda discutir en atención al interés nacional de la República Dominicana. Los intereses del país tienen que nuestros ahora en este momento tiene que ser que tengamos cero indocumentados que sean los dominicanos que estén aquí, que no podemos nosotros, como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, que la comunidad internacional tiene que apoyar eh, eh, Haití, no República Dominicana. El pacto aunque pareciera no ser vinculante para la República Dominicana, contiene una serie de acuerdos o medidas que nosotros no podemos cumplir. Y si sabemos que no la podemos cumplir desde ya, ¿para qué firmarlo? Para que nos demanden en tribunales internacionales, para que nos condenen, sabiendo nosotros que tenemos una masa migratoria importante como es la haitiana en República Dominicana. Y eso es precisamente lo que va en contra de nuestros intereses fundamentales. Nosotros... Debemos abogar por una solución internacional a los problemas de Haití, en Haití, no aceptar la fórmula que se viene imponiendo de una solución dominicana al problema haitiano. es el presidente no debe firmar esto, porque estaríamos violando la propia ley de inmigración, no tiene conocimiento el Congreso Nacional y sobre todo la soberanía nacional. Que lo someta a un plebiscito, Alex, ¿no? un referendo. Y el pueblo va a decir 100% que... Desde el Partido Dominicano por el Cambio, hacemos un llamado a todas las fuerzas vivas de la nación, movimientos cívicos, populares, patrióticos, comunitarios, a unirse para rechazar el pacto migratorio propuesto por la organización de las Naciones Unidas. Por lo que demandamos al Poder Ejecutivo a que no ratifique y al Congreso Dominicano a no validar dicho acuerdo por considerar que pondría en peligro nuestra soberanía nacional. Bueno, señores, ahí está principalmente las declaraciones de parte de la clase política de nuestro país, quien manda a rechazar que se firme ese Pacto Mundial para la Migración, eh, que según ellos perjudicaría a República Dominicana y sobre todo ya por la vinculación y el tema haitiano. Bueno, miren señores, vamos al WhatsApp para ver quiénes están activos a esta hora del día con nosotros. Aquí nos escribe Juan Herrera desde La Joya. Nos dice, buenas tardes, Vladi es para dar gracias a Dios por el nacimiento en la madrugada de hoy de mi nieta Liliani Rosario Herrera y a mi hija Liliana Herrera por haberme dado mi tercer nieto de Juan Herrera. Dios bendiga esa hermosa criatura que ha llegado a este mundo. Que Dios derrame, sobre todo en lo adelante, mucha salud sobre ella. ¡Qué bien! Miren, bueno, vamos a ver aquí, nos dice el 40. Y bueno, 34-33, buenas tardes, gracias a todos ustedes por recibirme en su país, darme la oportunidad de pertenecer a la familia Telenor, éxitos para todos. Es nuestro amigo Israel, es un joven venezolano inquieto, muy eh, eh, eh, eh, entregado a su trabajo y que ha llegado a este país de República Dominicana al igual que otros venezolanos Buscando nuevos horizontes, nuevas oportunidades. Y ha encontrado aquí en Telenor el espacio para hacerlo. Ha recibido, ¿verdad? Eh, valga la redundancia, el apoyo, el respaldo de la familia Telenor, de los hermanos Vargas, los altos ejecutivos, que le han dado el espacio para que así sea, para que crezca, para que este país eh, le sirva de plataforma y, ¿por qué no?, que su familia también pueda venir y nosotros abrir los brazos para que ese venezolano, al igual que otro, pueda levantarse debido a las condiciones que todos conocemos por las que está atravesando esa nación. Así que, bienvenido sea, hermano Israel, a República Dominicana, bienvenido sea a esta familia Telenor. ¡Qué bueno! Miren, señores, este fin de semana en Pimentel, municipio de Pimentel, fue encontrado muerto el regidor Leandro Acosta, Sí que Leandro Acosta, mejor conocido como Lea, ahí está este hombre eh, encontrado muerto, repito, en la residencia de sus padres en el municipio de Pimentel. Hay que decir que el concejal eh, residía en la calle Independencia, en el sector uaba abajo del referido municipio. Se descarta hasta el momento eh, hecho de, de crimen, de suicidio, pues, según los reportes que tenemos hasta el momento, se trató de una muerte natural, al parecer, ¿verdad?, de un infarto, como se conoce, algo por el estilo. Esto ha mantenido en duelo a la clase política de Pimentel, principalmente a los peledeístas y a los amigos regidores por allá en ese cabildo. Así que, repito, murió, encontrado muerto en casa de sus padres este fin de semana el concejal, el regidor Leandro Acosta. Muy lamentable. Como lamentable también es esto que veremos a continuación, señores. Miren, este fin de semana, este pasado fin de semana, se realizaban en Salcedo las elecciones para elegir el nuevo presidente de la Asociación de Estudiantes Universitarios. Y miren, increíble, señores, increíble el momento en que las imágenes muestran una tremenda balacera en medio de estas elecciones estudiantiles por ahí en Salcedo, donde participaban como candidatos la joven Stephanie González, candidata del Partido de la Liberación Dominicana y supuestamente con el auspicio de Jaime David Fernández Mirabal, también pa participó eh, José Atenuende eh, por parte ya de la tendencia del PRM, y también eh, Máximo de la Cruz del PLD, quien obtuvo la victoria por dos puntos, debido a lo, lo tensa que fue esas elecciones estudiantiles, señores. Vamos a ver en principio y escuchemos el audio ambiental de la balacera que se produjo por allá. Vamos a escuchar, adelante. ¡Oh! Yo sorprende, ¡No me dice nada! ¡Ay, ¿Sí? Entonces, ¿qué fue ¿lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? y a uno. ¿Y los otros? ¿No están presos? Ahí está lo vivido, lo que ocurrió este fin de semana, repito, en Salcedo. Escuchemos una vez más. Adelante. Así estuvo este fin de semana en medio en que se realizaban las elecciones para elegir el presidente de la Asociación de Estudiantes Universitarios de Salcedo y ya ustedes ven cómo eso terminó, increíble. Miren señores, ya ha entrado diciembre, época navideña, flujo de dinero, de movimiento, de comercio, de compartir, bueno del comercio vamos a ver lo que nos dice el presidente de la Asociación de Comerciantes Mayoristas de la provincia de Duarte, Rafaelito Soriano, a propósito de que ya entró diciembre, ya estamos en plena época navideña y que espere el comercio del nordeste. Adelante.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 el joven Rafael Soriano Hijo, Rafaelito, eh, al momento de ofrecernos la información, decirnos, ¿verdad?, lo que espera el comercio mayorista, la Asociación de Comerciantes mayoristas para esta época del año, la época de Navidad. Del otro lado, vendedores del mercado municipal denuncian inseguridad en esa plaza pública de ventas. Así que los vendedores externan su preocupación ante la realidad que viven por la falta de seguridad y las condiciones específicamente del mercado, increíble ya de estar talado, agotado su nivel de vida, este de utilidad ese mercado aquí en San Francisco de Macorís. Vamos a ver qué dicen ellos. Adelante. Bueno, eh, en primer lugar, las necesidades que se necesitan que, que tiene que haber una una seguridad, una seguridad, una responsabilidad vertical. De hecho, siempre viven haciendo diversos robitos por aquí, ¿me entiendes? Porque esto estamos a la distemperio. Ah, no, no, no, aquí no hay nada, entonces hasta que se muerto. Aquí no hay ni cinco centavos, aquí esto está malo. Por todo esto está de tiro, aquí no hay un peso. Esto se acabó todo. Esto está, no hay nada. Yo todavía no me he vendido aquí hay seguridad tampoco.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 su vehículo, como motor y todo eso y se están robando muchos motores ahí en la Castillo ahí en el frente Ah, las filtraciones no, mi amor, imagínate eso no es de ahora, eso hace tiempo que está las filtraciones, claro que sí ¿Los robos, el ¿Los robos no, gracias a Dios hace mucho tú sabes que no hay robo hasta ahora Uno no tiene aquí apoyo de nada, aquí dentro del mercado y andan haciendo y deshaciendo aquí dentro no sé lo dio, lo dio, lo dio. Claro que sí ...llueve afuera y escampa adentro... ...que aquí no se ha corregido nada todavía de las filtraciones... ...preocupante y hay que buscarle una solución rápida... ...sobre todo la infraestructura de ese mercado nuestro... ...increíble señores... ...ya se agotó el mercado... ...miren vamos al whatsapp señor director... ...urgentemente nos dice por aquí... Juliana desde La Joya... envía esta foto y nos dice... Eh, nos envía la foto. Saludos para mis hijas, Frangeli, Yuseilis, de, de parte de Juli Joseilis, de parte de su madre, Juliana, y todo lo que están en sintonía. Bendiciones para las tres. Ahí está. Qué linda. Dios la bendiga. Wilton Gómez, de este Madeja, nos envía una linda postal de feliz día. Qué bien. Gracias. De Wilton pasamos al terminal 1103 donde nos envía esta foto, este perrito, ¿verdad? Nos dicen por aquí, buenos días, por favor, poner la foto de mi perro que se me perdió. Es un hawkish siberiano, de nuevo, ahí está. Y el teléfono, vamos a ofrecerlo de nuevo. Llamar a los teléfonos o al teléfono 829-975-0042. Ahí está, será gratificada la persona. Nos envían la foto por aquí del perro, muy bien. Miren, señores, dirigentes de la zona norte anuncian paro. Se oponen al funcionamiento de la embasadora de gas por allá. Vamos a ver lo que dice el presidente de la Junta de Vecinos y lo que dice también Pedro Jacobo, dirigente por allá en el sector de Altagracia. Adelante. Nosotros siempre estamos eh, en contra de esa planta de gas por lo que pasó, no de que por la compañía, nada sino por lo que pasó. Así que nosotros le solicitamos al pueblo de San Francisco de Macorís que nos sigan apoyando estos sectores. Decidimos, después hay todos los pasos necesarios, hay ver la dejadez de las autoridades y hay ver también la burla que esa gente de la planta de gas con dinero dándole a personas y, y hasta vehículos eh, le brindaron. A la, a la comunidad, a algunos de la, a algunos agentes de la comunidad Ahí se ve como que ellos no tenían aval para ponerla Porque ellos ya no tenían aval para ponerla No tenían que estar dando todo eso Así es que nosotros sigamos firmes y estamos firmes Este es miércoles, jueves, miércoles y jueves estos sectores van a estar en juega, en, en esta comunidad de Cuesta Blanca, hay otros compañeros que ya comenzan a llamar y apoyarnos y esperamos que todos los grupos que pertenecemos también nos den nuestro apoyo porque es una, uh, algo justo. ¿no? Mira, yo como vocero del bloque Cuesta Blanca, nosotros hacemos un llamado a la zona norte de San Francisco de Macorís que nosotros tenemos paro miércoles y jueves porque las autoridades de San Francisco de Macorís nos han quedado mal. No, pero muy mal, nosotros estamos luchando con una planta de gas que tuvo un incidente ya pasado Donde hay niños, hay señora mayor que todavía tienen ese recuerdo ¿Por qué? Porque andan todavía con brazos torcidos y todavía andan en silla de ruedas y Nosotros vía a la, a la decepción que nos llevamos con estas autoridades Nosotros hagamos un llamado y no descartamos no de que se una en San Francisco de Macorrientero Y otras zonas de, de nuestro grupo también que están afiliados miércoles y jueves paro en el sector de la Altagracia en rechazo a la reapertura de la planta de gas. ¿Qué nos dice la principal autoridad del municipio de San Francisco de Macorís, el alcalde Alex Díaz, sobre ese llamado a huelga por parte de esos dirigentes? Vamos a ver entonces el parecer del alcalde de San Francisco. Adelante.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 Bueno, ahí está Alex Díaz criticando a los organizadores de ese llamado huelga para los días miércoles y jueves en rechazo a la reapertura de la planta de gas. Miren, señores, miren un joven apuñaladas aquí en San Francisco de Macorís. Se trata de José Carlos. Este joven lo hemos visto, lo hemos visto observado vendiendo eh, algunas frutas. Vamos a escuchar adelante.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 Vendo eh, moreno, uno que concha aquí abajo, eh, que, que me ayudan porque yo no hago de nada, yo, yo no me metí con él, fue que me hizo eso, con un puñal de acero. Bueno ahí está este vendedor de frutas en las calles que dice que recibió, mirenlo hay dos estocadas en el pecho señores, está vivo de casualidad con esas dos puñaladas ese joven. Vamos a ver, porque quisimos consultar a los abogados del Palacio de Justicia aquí en San Francisco de Macorís, de cuáles son los casos que más han sido sonados en el Palacio, cuáles han sido los casos que más han sido debatidos entre los tribunales y qué dicen los abogados, cuáles son los casos que más han llegado adelante. No, Para mí el 95% son violencia intrafamiliar y atraco, esos son los temas del día. Usted pone a ver los medios de televisión, los medios de comunicación, y nada más se habla de violencia y atracos. que a fulano le atracaron, que se le metieron en la casa, robo y atraco. Eh, los casos de violencia intrafamiliar y de los atracos, bueno, y también en materia de droga llegan muchos procesos. Esos son lo, lo, los tres tipos penales, atracos y violencias. Entre actos de violencia, delitos contra la persona, eh delito contra la persona y sustancia prohibida es lo que yo observo que más eh, se trabaja con continuidad en los procesos penales aquí en San Francisco de Macorís, llamando mucha atención las agresiones sexuales. En los casos de atracos. Atracos, violencia intrafamiliar. Eh, han sido de los más que han llegado al Palacio de Justicia durante este año. El 5280 nos dice, Vladi, por favor, felicítame en el búfalo a Josh Merlin, que está de fiesta de cumpleaños de parte de Fran desde los Estados Unidos. Felicidades para él. Muy bien. Octavio López, ja, Pedro Jacobo, deja a esa gente trabajar tranquilo. Buen vago, dice por aquí Octavio. Pedro Pablo Almanza, dice Vladi, de último minuto, en las Guaranas, el síndico Joche Antonio se quiere quedar con la regalía de dos años y quiere pagar y no quiere pagar y también nuestra liquidación, ese es bárbaro, dicen por aquí. Caramba, no hay tiempo para más. Gracias por haber estado con nosotros. Si el Todopoderoso lo permite, estaremos aquí mañana a partir de las 12 del mediodía por este canal 8 de Telenor. Es que gracias a ustedes somos y seguiremos siendo la fuerza informativa, sobre todo. We'll